Me traigo mi seguidor un ritmo nuevo para gozar El ritmo que está de moda es de La parte y Calzar Aquí traigo a las mujeres un ritmo nuevo para gozar El ritmo que está de moda es de La parte y Calzar Es de La parte y Calzar, es de La Paz y Calzar Vamos todos a gozar, ahí con La Paz y Ay, con la y calza Ay, con la calpicalza, Este ritmo bien sabroso es de la paticalza. calza Si vienes de Barranquilla o vienes de Bogotá Yo espero aquí mi vida Ay, con la y calza Si vienes de Venezuela viene del uraba pero aquí mi vida hay con la paticaza, calza hay con la paticaza, calza hay con la paticaza, este ritmo bien sabroso es de la parte calza ta, ta, ta. Uepa. Cumbero Arturito Montoño, Muchas gracias ¡Ay! ¡Ay! José Luis Arrieta Anderson Durán Muchas gracias Vamos Ñañe tócale, tócale bonito I Ay, mi gente de Colombia, vamos todos a gozar el este ritmo bien sabroso es de la pata y calza. Viene el 11 de noviembre, vamos todos a gozar el este ritmo bien sabroso es de la pata y calza. Vámonos pa' Cartagena a bailar el carnaval Después vamos a la playa a bailar con la pata con la pata y calza. Hay con la valdicasa, este ritmo bien sabroso es de la valdicasa. 24 de diciembre, 31 en Navidad, y soy el 20 de enero vamos todos a torear. 24 de diciembre y uno en Navidad El y el 20 de enero Vamos todos a Toria Vámonos pa' Barranquilla A gozar el carnaval En plena banda y flora Baila con la pata hay Ay, con la pata y Ay, con la pata Este ritmo bien sabroso Es de la pata y calza Ay, con la pata y con la pata este ritmo bien sabroso es de la party calzada Toca Ñañe! para Aguachica Cesar con Dani DJ Futurama Estéreo!